tienen la calidad necesaria para uso rudo de trabajo, lo que las convierte en malas opciones. A continuación, te mostramos cuáles son las botas de trabajo de menor calidad. Cruyen. La marca de botas Cruyen es mayormente conocida por sus botas de trabajo. Cuenta con muchos diseños a escoger y estilos modernos desde botas amarillas a colores oscuros. Aunque sus precios son muy accesibles, su calidad es cuestionable. Sabasha Island. Con diseños casuales más austeros y siendo populares por sus botas de seguridad para el trabajo, las botas Sabasha Island no son nada duraderas, ya que cuentan con una calidad que no se ve bien reflejada en su precio. Bonanza La línea de botas para trabajo de Bonanza cuenta con diseños sencillos. Sus estilos son muy austeros y no muy modernos. Sus precios no son tan accesibles como algunas marcas mencionadas anteriormente. Pero, aunque su durabilidad es buena, son más recomendadas para su uso en trabajo ligero. Flexi Marca mexicana de prestigio por su calidad y durabilidad. Flexi es muy buena marca en relación a precio-duración, pero cuentan con una línea de botas que lo aparentan y no parecen ser de trabajo, por lo que su uso en trabajos rudos no es muy recomendable si no quieres sufrir algún accidente. Estilócrata, dinos qué opinas. ¿Conoces alguna otra marca?